Hola, qué tal queridos amigos, vamos a iniciar nuestro día dándole gracias a Dios, este día maravilloso que el Señor nos regala, sea la oportunidad para dar gracias, para encomendar nuestras necesidades, va concluyendo esta primera semana del año y vamos a darle gracias a Dios, no podemos dejar pasar un momento sin agradecer a Dios, sin bendecir, sin glorificar a Dios, piense en este momento en un motivo para darle gracias a Dios. Y vamos a decir juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. En su predicación, Juan Bautista dijo, detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme y a sacarle a la correa de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Por aquel tiempo llegó Jesús desde Nazaret de, Gal de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, al salir del agua, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. San Marco nos recoge todo lo que ha sido esta semana que hemos estado meditando en San Juan. San Marco lo tiene en unos pocos versos cómo Juan va preparando el camino para Jesús, cómo con el ministerio de Juan Bautista, él aparece nuestro Señor, el ungido, como el lleno del Espíritu. Hay una frase al concluir el texto que quisiera proponerles como un programa de vida al comenzar este año. Al finalizar el texto dice, dice la voz del cielo, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo mi complacencia. Quisiera invitarlos para que este año... Sea el año en que nos hagamos los hijos queridos de Dios y que el Señor se complace. Que Dios se sienta orgulloso de nosotros, orgulloso de aquel sacerdote, orgulloso de aquel padre de familia, orgulloso de aquel amigo, orgulloso de ese ciudadano, que Dios Padre se sienta orgulloso de nosotros. Como un papá se siente orgulloso de su hijo, que Dios Papá también se sienta orgulloso de nosotros, sus hijos, sus hijos muy queridos. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. Um feliz dia.